Para mí lo que es importante es, es ah, intentar, como siempre, en, en esto que sea el tercero que te pone, un precio, ¿no? Entonces, a ver, el, el, el, el, el, el momento que crees tú que das el precio, el vendedor, ¿no? eh, Pues ahí es donde te puedes equivocar. Lo que quieres tener es vale, la, oferta, vale, vale, vale. Este, bueno. la oferta del, del, del comprador, ¿no? Y, y, y ver por dónde por dónde viene, ¿no? Vale. Siempre y cuando y puedes, ¿no? Porque a veces uh, te presionan para que le des un, un rango, uh, pero eso vale. lo puedes evitar. ¿Tú siempre recomendarías que, que pidas precio al otro, ¿no? o no? Sí, el, obviamente el, el que muestra primero las cartas, uh, pues te da una ventaja, ¿no? Bienvenida, bienvenido, corte al habla. Y hoy tengo conmigo a Joshua Novi, que es un veterano de los negocios digitales, fundador de Antevenio, empresa que cotiza en el Alternex, el equivalente del BME Growth en Francia, y de la que Joshua vendió ya todas sus acciones en 2016, pero, pero bueno, marcó, marcó un hito. Creo que fue la segunda compañía, empresa española en, en cotizar, o sea, tecnológica en cotizar en algún mercado. Luego, luego entramos ahí. A día de hoy, Joshua es Managing Partner en Bond Advisors, que es una boutique y asesoría de fusiones y adquisiciones en sectores de tecnología, marketing y media y además que son yo creo uno de los actores con más movimiento del sector y de hecho bueno, si seguís a Joshua por LinkedIn eh, va comentando este tipo de, de movimientos del sector que, que yo creo nos viene muy bien a los que estamos interesados. Bienvenido Joshua. Buenas y muchas gracias por tenerme aquí. Nada, un placer tenerte. Eh, hoy me acompaña porque, claro, ha escuchado hablar de adquisiciones y fusiones y se ha puesto nervioso. Pues como un perrillo cuando con una pelota de tenis. <ríe> Así que se ha venido para aquí para el podcast, Luis, eh, CEO y fundador de Product Hackers. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas, encantado de volver a estar por aquí. Ya, ya, o sea que o, o, estupendamente. Hueles dinero y vienes. O sea, cuando se habla de dinero, viene al podcast. Si no, no. Totalmente. Tiene sentido. <ríe> sí, hace bien, hace bien. Yo eh, solo para romper un poquito el, el hielo, tú eres americano, criado en, en Italia, Milán y desde hace mucho tiempo estás en, en España. ¿Qué te ha aportado a ti este crisol de culturas? ¿Notas, no, notas que, que te ha ayudado un poco, te ha favorecido eh, luego en el mundo de los negocios? Oh, sí, sin duda, sin duda haber vivido en, en, en, en varios sitios y, y hablar varios idiomas, pues, eh, pues ayuda, ¿no? Ayuda en, pues oye, cuando estás haciendo negocios siempre hay diferencias culturales. Aunque obviamente no, no las conozco todas, ¿no? porque al final a veces tratas pues, con, hasta con, bueno, yo como, con un país asiático, o con Oceania, o, eh, pero sí que haberte de alguna forma relacionado con gente distinta pues hace que sea más sencillo pues, pues, tratar con ellos y, y, y adaptarte. En, en tu caso, además, creo que, que tu padre ya era empresario, ¿no? Y está metido en un mundo de inversión y, y, por lo que he visto, tu hija, Rebeca, ha montado un, una escuela de skate, ¿puede ser? Ha montado un negocio, ahora, ahora nos cuentas. O sea, que sois una familia de, de emprendedores empedernidos. ¿Cómo, ¿Cómo lo se lleva eso en la familia? Bueno, de, de hecho, en el caso de mi padre, él, él, él empezó, él estuvo casi toda su vida como empleado, eh, pues de distintas compañías, hoy siguen puestos de dirección. Eh, curiosamente, o no tan curiosamente, estaba en MA. Y, y lo que pasa es que cuando pues cumplió ya 50 y muchos, y, y bueno, hubo un cambio por lo típico en, en una de las compañías donde estaba, pues se encontró en la calle y ahí tuvo la idea de montar un fondo de capital riesgo, ¿no? y que, que, fue, que fue, bueno, probablemente el primer fondo relevante de capital riesgo en el mundo digital en Italia. Entonces, bueno, e, y él siempre me ha animado a emprender, ¿no? Me, me animaba cuando era, de alguna forma, cuando él era un empleado, de hecho sí uh -huh. él me decía, pues no hagas el mismo error que yo, no, no te pases toda la carrera pues en, en una empresa, ¿no? Entonces, sí que siempre me animó de, de, de, de hacer algo por mi cuenta, ¿no? Eh, eso ha sido... Ha sido también el caso de, bueno, con, con mis hijos, ¿no? Siempre le, les animo, aunque son todavía jovencitos, pues les animo a, a, pues a emprender. ¿Qué, ¿Qué consejo le has dado a tu hija cuando, cuando ha emprendido eh, o, o a tus hijos? ¿Y, ¿Y qué consejo le darías a cualquier emprendedor? Dos, tres cosas clave. Bueno, mi, mi hija todavía está estudiando. Entonces, bueno, su, su escuela de skate es un, una actividad secundaria que le sirve pues para financiar pues su diversión y pues de momento eh, es fundamentalmente pues una actividad pues adicional ¿no? um, pero sí que le, el, bueno, le eh, que le aconsejo le aconsejo pues también de cuidar mucho el, el largo no sentido decir el largo es no solo pensar a corto eh, entonces por ejemplo cuidar pues eh, tu, tu red de contactos eh, cuidar tu, tu imagen eh, bueno, eh, no estar pensando únicamente pues hoy en lo que en lo que vas a estar haciendo o, o, o vendiendo en el día. Es, es un buen consejo que se nos olvida mucho con, con el día a día. Yo eh, sí, si, si no he no descubierto, porque bueno, estaba un poco investigando un poco tus, tus inicios, creo que empezaste en los 90 vendiendo corbatas. ¿Puede ser? ¿Cómo, cómo fueron esos inicios? Y sobre todo, ¿cómo llegas luego a, a lo digital? Sí, yo, de hecho yo vine a España, pues como, como mucha gente, vine por, por, bueno, mucha gente hace eh, y cambio de país, fue por una mujer, entonces eh, eh, al final acabé casándome con una mujer española, vine aquí a vivir a España, eh, estuve trabajando, de hecho mi primer trabajo fue en editorial y, y a cabo de un tiempo pues vi que no, bueno, no, no me veía ahí a largo plazo y empecé a vender corbatas, bueno, de hecho porque yo viví en Milán, entonces tenía un conocido que tenía una fábrica de corbatas y, y empecé a, a venderlas, en de alguna forma a importarlas, ¿no? Tengo un acuerdo con él. Y, y acabé trabajando pues, un poco en, en, en la parte más de lo que llamamos su día pues, de e-commerce o internet, porque bueno, al cabo de un rato pues, decidí montar una tienda de internet de corbatas, eh, que, que, que de hecho vendimos muy poca corbata, eh, pero que de alguna forma fue una manera de introducirme en el mundo de, del e-commerce el mundo de marketing digital y, y de, de internet en general Y Entiendo que ya a partir de esa experiencia no vas conectando con, con lo que serían los inicios de Antevenio. Eh, cuéntanos un poco cómo arrancas Antebenio o sea, ¿qué, qué tenías tú en mente cuando arrancaste Antevenio. no sé si tenías en mente que fueras a crear algo tan grande o, o cómo fue su origen Sí, no, bueno, yo creo que todos los negocios, por lo menos en mi caso, eh, que he empezado, pues han sido eh, sin planificarlos. ¿no? He sentido la diferencia, que no quiero decir que sea la, la forma correcta de hacerlo, ¿eh? simplemente es la forma que me ha pasado a mí. ¿no? Que, que casi todos los negocios pues han sido un poco fruto de una evolución de otras cosas que he hecho ¿no? y, y nunca me, me he sentado hacer un business plan o, o pensar una idea y, y desarrollar un proyecto como, como puede ser normal hacerlo. ¿no? Um, entonces, eso ha sido un poco, en el caso anterior ha sido también un poco así, sentido, ha sido la evolución de estar trabajando en el mundo de e-commerce, sentido donde empecé era una empresa llamada Centrocom, eh, que fundé con, con, con, con, con mi socio, de hecho, Bondo, que es Fernando Garate, y, y bueno, empe empezamos haciendo e-commerce. El e-commerce de alguna forma uh, desembocó casi de forma natural en hacer marketing online, uh, porque por mucho que montabas una tienda en internet, pues no se vendía si no traías a gente a la tienda. Um, y, y, y, y lo que aprendimos de alguna forma a muy corto plazo es que era muy pronto uh, para lo que era e-commerce y no tan pronto para lo que era marketing online. De hecho, pues ya los Yahoo, América Online y tal, pues estaban ya haciendo unos números, no quiero decir muy relevante, pero ya el mundo de la publicidad e internet, pues eh, ya tenía algo de madurez, mientras lo que era el e-commerce, también por logística, por una serie de motivos, pues todavía era muy maduro, ¿no? Entonces, al final, un poco de forma natural, pues viramos hacia ahí. Dale, Luis. ¿Hubo, ¿hubo alguna cosa cuando, cuando empezasteis a montar esto, algún evento que os hiciera daros cuenta de qué será el camino o de que... O sea, quiero decir, como... o sea Claro, porque eh, imagino que empezaríais a probar y de repente descubristeis algo, ¡pam!, que, que, que os hizo ir en esa dirección. ¿Hubo sí. algo así o...? Sí, sí, hubo algo así y, y, y, y muy claro. De hecho, eran, o sea, nosotros eh, en Centrocom eh, el, lo que hacíamos era montar las tiendas de, eh, de lo que eran empresas tradicionales de retail, porque su, estamos hablando...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 que contactamos porque bueno y algunos vinieron por contactos y otros lo que hacíamos como, como buenos comerciales eh, outcoming calls hoy tenemos un contacto en, en una empresa que vendía curso que se llama home english no sé si acordáis vendías cursos sí, sí. ¿no? Entonces, como teníamos el contacto le, le, le propusimos de vender los cursos online ¿no? pues de montar una tienda donde lo vendíamos y, y ellos no comentaron pues que yo no vendía online lo que querían eran, eran unos leads lo que querían es pagarnos por cada lead que generábamos en, nuestra, en su tienda. ¿no? Entonces, en vez de montar una tienda donde se podía comprar online el curso, porque realmente no vendían así, no era su método de venta. Su método de venta era que luego había un asesor que lo vendía. Entonces, montamos esto y, y, y bueno, lo mentimos en, en, en este centro comercial que tenemos en internet. Y al cabo de muy poquito tiempo nos dimos cuenta que, que, bueno, que ganábamos mucho más dinero pues, con, con los leads de los cursos que, con, que bueno, con los fees que teníamos de los clientes que no pagaban por, por, por gestionar su tienda. ¿no? Eh, luego descubrimos que si comprábamos publicidad y lo mandamos a la página de los leads, entonces sí que era mucho dinero. Y bueno la verdad que la compañía pues despacito pues, cambió de ser una compañía que hacía e-commerce a una compañía que generaba leads. Para compañías que podían pues, ser de seguros, de, bueno, cualquier, de banca, de hipotecas, cualquiera que eh, quería generar leads. Eh, nosotros le damos ese servicio y encima cobrándole por lead en vez de cobrarle pues, la publicidad. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿tú crees que la clave del, del éxito de, de Antevenio fue ese, ese modelo un poco más, más éxito variable? O, ¿O qué otras claves del éxito tú crees que tuvisteis? No, bueno, sí. Bueno, en nuestro caso, de hecho, bueno, esto era Centrocom, que luego se fusionó con Antebeño. En Antebeño empezamos con un modelo que era más la venta de publicidad, inicialmente como como exclusivista publicitario. ¿no? Nos, de alguna forma, eh, lo que eran medios online nos dejaban vender su publicidad a cambio de una comisión, le poníamos también tecnología, un ad server. Um, y eso era el modelo, bueno, CentroCom luego, que era una empresa aparte, la compramos. Aunque fue, bueno, eso es como un poco, larga, un poco larga la historia, pero hay una compañía que fundamos, luego otra la juntamos. Pero el el éxito, fue pues haber empezado pronto. Según muchas cosas, empezamos antes que otros y eso nos dio una ventaja competitiva de posicionamiento, de capacidad de financiarnos. Um, pero tampoco creo que, que hicimos nada uh, fuera de lo común. Bueno, esto yo, yo creo que con los que eh, os pasa mucho, ¿no? Los que habéis conseguido grande, grandes éxitos que, que luego eh, o sea, lo, lo transmitís que parece fácil, ¿no? Pero, pero estoy seguro habéis tenido muchos retos. que es? ¿Qué es lo que consideras que ha sido más difícil en esa etapa? O las que pues una empresa pues, como era en Tebenio, como puede ser ahora nosotros, ProductHackers, que es un modo más, más agencia, ¿cuáles son esos grandes retos para llegar a las escalas, eh, a grandes escalas? Bueno, para nosotros, yo, yo, yo, que nosotros sufrimos mucho cuando pasamos de, de 30 a 40 personas a, a decir, 50, 60, 100, ¿no? En sentido... Um, y además en varios países. ¿no? En el sentido de, la, el, el de tener una compañía donde conocías todo el mundo, donde realmente estabas casi no haciendo micromanagement, pero estando metido en todo a crear un poco una segunda capa de management y, y no estar tan el día a día, eh, fue algo que sufrimos mucho también porque no veníamos, eh, o se venimos de no haber trabajado en ninguna empresa antes. ¿eh? Yo, yo tuve un año de trabajo en mi vida que trabajé por un tercero. Entonces no tenía skills de management eh, y, y, y pues oye, pasé de una empresa pequeñita pues, que fue creciendo poco a poco y de repente cuando se financió pues cambió completamente la medida ¿no? y, y realmente no teníamos, eh, ninguno de los fundadores teníamos, eh, teníamos management skills. ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso pues, pasa mucho y pasa mucho en compañías donde los fundadores son o jóvenes o puede ser más mayores pero sin sin haber estado en una compañía más grande y haber visto cómo se organiza o compañías como en nuestro caso que además no entienden que igual terían, tenían que haber incorporado personas que tenían los skills que no teníamos nosotros no sentido que en el fondo también se podía haber compensado no pero que eh, pues bueno sentido que probablemente eh, por por inconsciencia o soberbia pues eh, tardamos bastante en, en tomar decisiones, ¿no? De, de, de incorporar personas que, que aportaban experiencias distintas. Claro, eso te iba a preguntar. Imagino que os pasaría que... que o sea, esto es una pregunta en la que también me siento muy reflejada. más ¿no? Que um, cogisteis al personal que teníais y, y le ascendíais, ¿no? O sea, esa capa de management empezasteis construyéndola sobre el personal que teníais en lugar de buscar personal de management que ya tuviera esos conocimientos, ¿no? Sí. Eh, era pues vale. ir... Eh, eh, que, que está muy bien en ¿eh? el sentido nosotros, de alguna sí, forma, sí, nosotros sí, sí, crecíamos, la, la, la, la gente que estaba debajo también iba creciendo en responsabilidad, pero realmente pues éramos nosotros, que éramos pequeños emprendedores, que, que crecíamos y teníamos gente que había entrado hasta como becario, que ahora tenía una, un puesto de dirección general. ¿No sentido? Y toda gente muy válida, lo que pasa es que no se había traído tanta gente de fuera con experiencia distinta. ¿no? Eso claro. vale, en, vale. En, en un segundo momento lo hicimos, pero en el primero no. Um, que, bueno, tenía la parte positiva a nivel de cultura de empresa y de, y, y de tener gente súper motivada y gente que sentía la casa ¿no? Eh, pero sí que nos faltaba algo de, de, de skills Qué bueno, ¿qué recomendarías? A, porque es que somos varias eh, empresas, agencias que estamos en este punto Que seguramente estén escuchando este podcast ahora también eh, ¿qué, ¿Qué nos recomendarías para este punto? así como ya, ya sé que estamos preguntando aquí recomendaciones, pero es que nos viene muy bien Parece una tontería, pero cualquier píldora es oro para nosotros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 lo dan pocos, o, o lo dan y luego decrecen, ¿no? Sentido porque. Hay un hay, filtro ahí, ¿no? Hay, hay un filtro ahí que es pasar de que haya dos personas clave que lo llevan todo, eh, con los clientes, son los de las ideas y tal, a, a, a pues que, que las personas o lo que son los founders pues tienen que, que, que coger otros roles de la compañía y, y organizarse. Y eso no, no es sencillo. Bueno, nosotros estamos justo ahí pasando de su umbral, Luis, o sea que tenemos que tirar para adelante Sí, por eso Ahora ya lo he dicho, ahora nosotros tenemos que pasar ese filtro como sea eh, eh, Joshua eh, quería saltar ahora un poquito a la, a la parte final de, de la vida antevenio, ¿no? cuando hacéis la, la venta para conectarlo con la parte que queremos hablar, ¿no? de fusiones y adquisiciones, mm. ¿cómo fue el proceso de, de venta antevenio? ¿no? Estuviste creo casi 20 años en, en la compañía hasta que la acabaste vendiendo ¿cómo fue ese proceso? Bueno, nuestro caso fue, fue un proceso probablemente distinto a, a, a, a los que estamos viviendo ahora en nuestro nuevo rol de asesoría. ¿no? Sentido, de hecho, fue una venta a un accionista. Um, cuando se, se monta antebeño hay, hay un, un angel investor, eh, que es una familia catalana que se llama la familia Rodés, um, que invirtió desde el principio y estuvo acompañándonos durante 18 años en la compañía. Y, y ellos que estaban muy eh, ligados al, al, al mundo del marketing, publicidad, pues llegó un momento que, que querían crear un grupo e incorporarlo en, en, de alguna forma en un conjunto. ¿no? Y, y bueno, ahí hicieron una propuesta y, y fueron ellos de hecho que hicieron una OPA. Entonces ellos, eh, de hecho lo hicieron por pasos, ¿no? pasaron de tener un 20% en la compañía a hacer una serie de compra de otros accionistas eh, hasta llegar al 40%. Y a partir de ahí, pues, sigamos un acuerdo para que lanzaran una OPA y se quedaran con la compañía. Entonces, fue un proceso un poco distinto eh, porque, bueno, uno es, lo estaban vendiendo unos conocidos, entonces, por ejemplo, el proceso de due diligence fue, fue cero. O sea, no hubo due diligence, no hubo due diligence en una compañía cotizada, en una compañía donde ellos estaban en el consejo entonces y conocían desde hace 18 años, eh, donde también... Eh, pues oye, había una confianza mutua que, hacía, que hizo mucho más sencilla por la operación. ¿no? Entonces, una, una operación fuera de lo común um, y, y, y de alguna forma muy fácil. Claro. Eh, a día de hoy seguro que hacéis, por lo que dices, operaciones más complejas. Eh, ¿Qué te atrajo del mundo? ¿no? Es decir, porque al final, cuando cerra la etapa de Antevenio, pues ya vas a haberte liado y montado otra empresa de producto, de consultoría, lo que fuera, pero acabas montando pues eso, una, una boutique de, de fusiones y adquisiciones. ¿Qué te atrae de este mundo? Bueno, y, y, yo, como punto de partida, he sentido cuando estuve, o aparte sea, de, de Antebeño, pues, eh, también creé pues, una copia de Centrocom, una semana demasiado.com, estuve, estuve en, en, en, en, en varios proyectos, ¿no? Donde pues, estuve en la fase de, de, de startup, de buscar angel investors, de venture capital. Lo sacamos anteveño a bolsa y, y cuando después sacamos la bolsa estuvimos haciendo como unas 10 adquisiciones, algunas en España, algunas en extranjero. ¿no? Entonces, toda esa, esa parte eh, de buscar inversores, de, de, de preparar pues, una historia para inversores, um, de, de, de preparar la compañía, de comprar otras compañías, entenderlas, ¿no? De negociarlo. Pues la verdad que, que, que, que lo encontré pues una parte divertida de mi trabajo, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que el, el, en la última época era gran parte de mi trabajo. Sentido, o sea, todo lo que era, cuando la compañía estaba cotizada, pues lo que era relación con inversores, eh, eh, pues adquisiciones, sentido, se, se fue transformando en no sé si el 50% de, de, de mi día a día, ¿no? Entonces, el, el crear una boutique que lo hacía, pues de alguna forma para mí fue un poco natural. Sentí otra vez, no fue, no fue planificada de decir, pues eh, vamos a hacer eso, era, oye, eso no, no lo hemos pasado bien. Entonces, cuando uh -huh. salí eh, tenía esa idea y, y luego nos juntamos otra vez varios de los socios de, de Bond, o sea, de, de, que estaban en Antebeño y creamos esta, esta compañía. ¿no? Pero fue, como digo, de alguna manera una... una como casi un, algo natural, ¿no? Una extensión de lo, de lo que ibais haciendo. Nos, nos preguntaba Victoria Gago por Twitter, nos lanzó una pregunta para, para ti, Quien nos decía oye, ¿cuándo te deberías plantear vender tu empresa? En su caso es una empresa bustra, pero en cualquier situación, ¿hay algún punto donde tú creas que te tienes que ir planteando vender tu empresa? Eh, eh, en principio no, sentido de no o seguido no hay un momento que sentido, hay muchas empresas que jamás se venden, ¿no? Y, y no solo, sino hay enfendas empresas, empresas que, que pasan a los hijos y luego los nietos, luego ya los bisnietos pues la, la quiebran, pero bueno, sentido, a veces también los nietos, no <ríe> sentido, pero el, el, el, realmente no, las compañías no están creadas para venderse, ¿no? Entonces, normalmente lo que hay es más bien, pues, motivos para venderlo, que, que no tiene que ver, sentido, que, que no es necesario, pero es eh, uno, obviamente que haya que la compañía, si es bootstrap es distinto, pero oye, si, si has levantado dinero pues con inversores, angels y venture capital, de alguna forma hay un contrato con ellos eh, que puede ser más o menos formal de que le vas a dar salida, ¿no? Entonces, eh, lo más normal dándole salida es vendiendo la compañía, ¿no? Entonces, esto. Um, un motivo de que se venda es pues, que ha llegado un momento pues que los inversores han estado unos años en la compañía y, y es el momento de venderla. El otro motivo para venderla es que viene alguien a comprarla. ¿no? Y eso, eso pasa mucho, ¿no? en el sentido que no, no, era, no, no era el proyecto, pero viene alguien a comprarla. Que esta compra a veces eh, eh, pues, eh, realmente se, se ejecuta. Y en otros casos lo que hace es despierta pues un interés, ¿no? Inicialmente no pensaba venderla, pero viene alguien con oferta, luego igual no sale, pero dices, oye, y, y les empiezas a reflexionar de que, de que era buen momento, ¿no? Um, otro motivo para vender es que es estar cansado, ¿no? Y eso pasa también mucho, ¿no? O sea, en mi caso, después de, de muchos años en antebeño no es que estaba cansado, iba todos los días con muchas ganas a la oficina y trabajaba, pero bueno, me sentía un poco que, que, que, que lo que había hecho ahí lo había hecho. Y tenía ganas de hacer algo nuevo. ¿no? Entonces, eso también es un motivo para venderla. ¿no? Um, entonces, yo sí, creo que, que puede haber múltiples factores y, y, y bueno, y si, si, si, si, si ves que es el momento, pues igual es el mo momento de venderla. ¿no? Sentido. Luego, otra cosa es que sea una compañía que se pueda vender. No, pues no todas las compañías se pueden vender. Bueno, pues, pues enganchamos perfectamente con esa pregunta. Eh, ¿Qué compañía se puede vender o, o cómo tiene que estar montada tu compañía o qué criterios hay para que sea más vendible? Pues, eh, bueno, o, o, obviamente, en el sentido de lo que es muy difícil vender una compañía que es puro autoempleo, ¿no? en el sentido de hay compañías muy pequeñitas que al final son, una, son un autoempleo mmm, porque tienen un empleado, dos o tres sentido. Entonces, hay compañías que, que, que, bueno, tienen tanta dependencia de la persona que lo lleva y están tan integrados con su estilo de vida que son complicados de vender, ¿no? Um, realmente la compañía tiene que tener un sentido. Vale, lo, lo más normal es que tenga un cierto tamaño para que sea vendible. Un cierto tamaño, quiero decir, es que, otra vez, que no, que no tenga una dependencia completa de, de una o, o, o dos personas, ¿no? Entonces, que haya un poco una segunda capa de management, que haya ya algo, una segunda capa de management o un producto que se pueda separar de, de, de, de, de, de los founders. ¿no? Um, entonces, yo creo que, que también tamaño, sentido no solo de venta, sino de, de, de estructura. ¿no? Um, y luego, pues que tenga... O sea, decir, igual en su día era... Decía, pero La compañía que se vende tiene que tener, no sé, por lo menos un millón de bit o sea Yo creo que, que, no, es, que no es así, Um, eh, lo que sí pues tiene que tener un pues tiene que estar en un sector que en este momento pues hay, hay un movimiento de consolidación en el ¿Sentido? Si sentido si, si no lo hay eh, es complicado de vender ¿no? entonces o sea, el, el, el, me es difícil de dar unas reglas claras oye, tiene que ser dentro de este eh, de esta, o sea, tiene que ser tanto tamaño, tantas personas o tal sector o tanto vida para que se venda Sino, pues, tiene que haber un comprador, ¿sabes? Me dice, ejemplo, dices, pues, tienes una frutería en la esquina. Es probable que, no, aunque, aunque haga, no sé, medio millón de venta y 100.000 de beneficio, pues, probablemente no vas a poder venderlo, ¿no? eh, Mientras, igual, tienes una compañía eh, que hace, mmm, pues, consultoría de, eh, de, de Salesforce que hace medio millón de, de venta y 100.000 de vida y la vendes en, en cinco minutos. Claro. De, de hecho, mira, vamos a poner ese ejemplo al final. Nosotros estamos en el sector de las consultoras, un sector que está produciéndose mucha consolidación últimamente. Entonces, vamos a imaginar que quisiéramos vender Product Hacks, que, es que no digo que queramos, eh, por ahora no. Algún día llegarás, algún día iremos a hablar con Joshua y le diremos Joshua, vayan a la compañía. ¿Cómo nos dirías tú que nos tenemos que preparar para poder vender la compañía o venderla? Y, y, y también entiendo sacarle el máximo partido a la venta. Eh, ¿Con cuánto tiempo y cómo nos tendríamos que preparar? Bueno, el, el, eh, o sea, en primer lugar, yo, yo creo que las compañías, oye, salvo que eh, se cumplan un poco lo que decía, ¿no? que haya ganas de, o sea, si la compañía os lo estáis pasando bien, o repartís sin dividendo, está creciendo, pues igual tampoco hay necesidad de venderlo, ¿no? Entonces, cuando se venden las compañías? Otra vez, porque ya no lo veis muy claro, porque ya no os divierte, o porque sí veis a medio plazo que la compañía no va, no va a poder seguir creciendo a ese ritmo. Yo creo que las compañías hay que venderlas, no cuando dejan de crecer, sino con un poco de visión de, oye, esto en un par de años va a dejar de crecer, ¿no? Entonces en, en ese momento pues hay que prepararlo y idealmente como digo yo es, es con, con, con una cierta antelación, ¿no? o sea, Una cierta antelación es está claro que cuando estás pensando a largo pues igual estás metiendo metiendo gastos que tendrán por resultados o sea, según el tipo de compañía pues a, a varios años vista, ¿no? entonces igual contratas oye si piensas venderla el año que viene pues igual metes personal nuevo que va a tardar ocho meses en, en, en traerte ventas, ¿no? Entonces, o sea, al final es, es, es, es todas esas inversiones que pueden ser en personal y tal, y así, sin estar cortando a lo loco, ¿no? Porque la compañía es, igual se vende no se vende, ¿no? Pero que, que es, al final es, es, es, es hacer la coda con un poco otro, otro criterio, ¿no? Um, desde el momento que se quiere vender. Luego, idealmente, es poner un poco de orden a nivel financiero ¿no? y legal, ¿no? Entonces... Y realmente, si, si, si no se tiene alguien in-house, hay muchas compañías que trabajan con una eh, con, a decir, con, con una asesoría externa para que le lleve la contabilidad y, y realmente no hay tanto tanto rigor a nivel financiero, pues esto eh, hay que organizarlo bien. Eh, porque yo he visto muchísimas compañías donde, donde luego ya te pones a, a mirar los números y bueno está contabilizado. Eh, pues de una forma, pues de factura, o sea, claramente no, no, sin sofisticación, ¿no? Entonces, claro. cuando ya viene un comprador que tiene algo de sofisticación, tú crees tener X beneficio, X EBITDA y te encuentras que, que te, lo, te lo normalizan y es completamente otro número. Entonces, esto, si se puede hacer previamente, pues tener mucho más ordenada la casa y mucho más claro lo que son los números y también la parte legal. Claro. En, en, en esta parte de, que decías de gastos y tal, al final esto viene un poco, yo creo, por las compañías se suelen vender entiendo, por múltiplos de, de EBITDA, ¿no? Que, que, o, o existen otros criterios. ¿En, que, ¿En qué casos te van a valorar por EBITDA? ¿En qué casos te van a, pueden valorar por facturación? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, uno obviamente depende, sentido, el... el cómo es valora una compañía tiene que ver mucho con quién es el comprador. Entonces, bueno, si, si es un comprador Puramente financiero Probablemente será por múltiplos ¿no? Si te viene a comprar un private equity Pues es muy probable que esté mirando Todo por un múltiplo de EBITDA ¿no? Cuando te viene una, un, un, un comprador estratégico industrial eh, Pues los criterios pueden ser Completamente distintos ¿no? y, eh, ¿Por qué? Bueno, porque hay sinergias ¿no? Entonces tú por ejemplo pues puede haber Una compañía que tiene yo creo el, el, Un ejemplo muy Bueno, que, que, que ha habido muchas compañías En el mundo del hosting Hablo de hace. Todavía se, se, se compran y venden, ¿no? Pero hubo una época de mucha consolidación en el mundo del hosting. Y en este caso, pues se compraban compañías. De repente tenías un, un pequeño. con una compañía de hosting que hacía un millón de euros. y hacía cero y time. Eh, Pero se vendía por, por tres. por tres millones o cuatro. ¿Y, dice, ¿y por qué? Porque, bueno, porque el, el que lo compraba. Se cogía a todos los clientes, los metía, los movía a su plataforma, despedía todo el personal y eso era un millón de vista. todo esto lo podía pagar tres o cuatro. Entonces, eso es una sinergia máxima, ¿no? Eso ya es, es hay pocas compañías así, pero en el mundo SaaS, por ejemplo, pasa mucho. Hay, hay, hay muchos, o, o negocios... Donde, donde hay negocios parecidos y entonces hay el comprador pues tiene un negocio muy rentable, el que vende lo tiene menos, pero el comprador ya sabe lo que tiene que hacer eh, para, para transformar el negocio no rentable en rentable. Um, entonces, eh, no todo es eso multivimita. Eh, tiene que ver con, bueno, luego obviamente puede ser que, que la compañía pues aporte eh, unos clientes que no tiene el comprador o que aportan las experiencias que no tiene el comprador, o sea, hay, hay, hay muchos motivos por qué alguien esté dispuesto a pagar mucho más por una compañía de lo que de lo que uno pensaría mirando múltiplos. Claro, al final entiendo yo también que, que si se te acerca por ejemplo a alguien a, a comprarte y te hace una, una oferta por múltiplos de vida, está en el lado del vendedor, ¿no? el, el buscar la historia que decías tú antes, ¿no? os he contado el tema de, de la historia para vender, eh, de, de cómo, cuáles son mis armas, ¿no? o cuál es el, el valor que yo puedo ofrecer o incluso el valor que puede extraer el comprador una vez me haya comprado, ¿no? tiene que haber un trabajo, ¿cómo, cómo lo armáis vosotros esta parte? Bueno, no, eh, no, no siempre es sencillo, ¿no? En sentido, sigue sí, una parte, hay una parte eh, también de ir adivinando, y de ir, eh, y, o sea, hay una parte enorme de póker en todo esto, ¿no? Uh, hay una parte de información, ¿no? Entonces puedes ver, aunque o si sea, tú miras tu compañía, pero lo que ves son otras compañías parecidas que rentabilidad tienen, qué múltiplos se mueven, uh, entonces hay, hay, hay cosas que te sirven para poder identificar a qué precio puedes vender una compañía que no sea por un múltiplo de EBITDAB. Um, y luego hay, hay una, una, una parte muy importante de, de, de partida de póker, um, que es uh, sentido pues sentido uh, que lanzas un precio y, y ves cómo reacciona. ¿no? Um, eh, luego, obviamente, si hay más de un comprador, ahí es donde, donde puedes jugar mucho. Um, si solo tienes un comprador, pues puede jugar poco. La realidad es que el precio que te van a pagar es el precio que están dispuestos. ¿A qué precio están dispuestos? Pues lo que, lo que vale, es, vale tu compañía para ellos, que tú nunca lo sabrás del todo. Porque si el comprador tiene un mínimo de sofisticación, no te enseña esa parte, no te enseña las sinergias que tiene, no te enseña realmente el valor que cree que tiene tu compañía. Y lo tienes que adivinar. Realmente hay una parte, una parte psicológica Importante donde estás jugando, también arriesgándote, ¿no? Cuando lanzas un precio un poquito loco, pues, pues también puedes asustar al comprador, ¿no? Entonces... Eh... Claro. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado eh, de lanzar un precio que tú pensabas que era un poco loco y que, y que luego entrará de primeras? Es decir... Eh, Todo el rato. Al... <risa> bien, bien, bien. Mejor respuesta imposible ratón, sentido, eh, porque tampoco sabes, ¿no? Sentido, eh, lo que intentas es sacarle esa información al, en las conversaciones y de repente pues te encuentras pues con algo que, que no era esperado, ¿no? Um, claro. Genial, yo creo que es que a veces nos pasa que con este tipo de cosas intentamos ser muy racionales y claro, la, o sea, ser racional está bien cuando valoras tu propia compañía. Pero también, como estás viendo todo lo bueno y lo malo que hay dentro, eh, cuando intentas ponerle un precio, yo creo que siempre es mejor, menos, o sea, dar un precio alto, que a ti te parezca que oye, no, no tiene ningún factor racional, no tengo ni idea de cómo voy a justificar esto. Pero esto es lo que a mí me haría feliz. ¿Vale? O sea, quiero decir, o sea cuando sí. tú le pones un precio a tu compañero, de cara a una venta. Sí. Y, sí, y claro, luego ya sí. iremos bajando y, y siendo realistas, ¿no? Pero... Sí, o sea, para mí lo que es importante es, es ah, intentar como siempre en, en esto, que sea el tercero que te pone un precio, ¿no? Entonces, a ver, el, el, el, el, el, uh, el momento que crees tú que das el precio, el vendedor, ¿no? Uh, pues ahí es donde te puedes equivocar. Lo que quieres tener es vale, la oferta vale, vale, vale. Este, la oferta del, del, del comprador, ¿no? Y, y, y ver por dónde, por dónde viene, ¿no? Uh, siempre y cuando y puedes, ¿no? Porque a veces... Qué guay. Uh, uh, te presionan para que le des un, un rango, pero si sí vale. lo puedes evitar. ¿Tú siempre recomendarías que, que pidas precio al otro, no o no? Sí, obviamente el, el, el que muestra primero las cartas, eh, pues te da una ventaja, ¿no? Vale, eh, genial. Luego las cartas que te muestra también puede estar jugando, ¿no? Eh, te puede decir, pues a tanto y está dispuesto para hacer veces más. Depende también de cómo juegan ellos. ¿no? Ellos también se arriesgan si dan un precio muy bajo, eh, pues que, que, te, que, que te salgas de la mesa. ¿no? Entonces, bueno, ese es un, es como jugar a cartas. Qué bueno, mola mucho, mola mucho. O sea, quiero decir que, que bueno, o sea, a mí yo estoy aprendiendo bastante, estoy apuntando aquí todo el rato. ¿eh? O sea, que, que genial. Pero bueno, yo, yo creo que no es distinto a cualquier negociación, ¿no? En el sentido de las negociaciones son, hay, una parte, hay una parte muy grande de empatía, o sea, cuando digo empatía, al final es pensar eh, ent ir, ir entendiendo el, el, el otro, el sentido es, oye, ¿qué, qué, qué riesgos tiene comprando tu compañía y qué ventajas tiene, ¿no? Y eso es lo que te, que te ayuda por alguna forma a entender a qué precio lo puedes vender, ¿no? Um, y, claro, y, pero es, sí. es algo que para ti parece muy sencillo, pero también porque te dedicas a esto. Pero para alguien como nosotros, que no hemos vendido ninguna compañía y lo que estamos vendiendo es la nuestra, es la negociación. Entonces, el nivel de tensión, de riesgo, ¿sabes? O sea, es como... Claro. Es, es máximo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también ahí el, el, el contar con alguien como tú que tiene esa experiencia, pues, se hace muy interesante. O sea, es decir, que tiene todo el sentido que, que lo que estáis haciendo, creo, vamos. Uh, sí. Porque... Vale, también la otra ventaja de tener un tercero es, es poder también jugar como siempre con los roles, ¿no? Está el bueno, el malo, está sentido. Eh, de hecho, realmente hay, hay, hay en muchas compañías están están cuatro buenos y malos, ¿no? Está el asesor, está el management que es el fundador, luego están está el consejo y luego están los inversores, ¿no? Entonces, no esto esto nuestro consejo no lo acepta, ¿no? Esto hay tal inversor que no va a firmar, no sentido. O sea, tienes tienes eh, muchos muchos juegos, ¿no? en la negociación para bueno, pa, pa, para jugar duro y luego echarte atrás, ¿no? Sentido. El asesor puede ir con puede ir muy duro y luego un momento pues cuando el, el, el comprador dice, "Pues si estáis locos", entonces ya entra el management y dice, "No, bueno, es que ahí fue nuestro asesor que se lanzó y yo no estaba de acuerdo. Así uh, que a este precio una locura, sí. Eso lo decía. Claro. Vale. Sí, de sí, sí. O sea, que, que, que, que tienes, tienes mucho juego, que si vas por tu cuenta, pues, pues tienes menos, ¿no? Claro. Me, me gusta, el, al final hay un, hay un teatro, ¿no? Hay, hay, hay unas estrategias. Eh, yo decías antes el, el, el, que el tener varias ofertas sobre la mesa eh, puede ayudar. Es algo, creo que es algo común, ¿no? Cuando te viene alguien y, y te ofrece algo, el ir al ¿Cómo ves tú esto de. de me ofrecen algo, voy al mercado a ver si rascó si rasco más. Bueno, con puto partida, sentido tan común no es. sentido. O sea, ya me gustaría que las compañías que hemos estado vendiendo, pues todas tuvieran más de un comprador, ¿no? En muchos casos te cuesta encontrar uno. Eh, entonces, bueno, cuando tienes varios es una maravilla. Um, no siempre es así, ¿no? Um, o sea, la, la, la, la, la, la, al final. Uh, no es fácil o sea, no es fácil porque o sea, no es fácil si, el, um, si empiezas el, el uh, proceso de una forma ordenada con entonces probablemente con un advisor buscando a un comprador no te ha venido um, es más sencillo pues abrirlo a varios ahora si te viene un comprador y, y viene pronto y, y te hace una oferta y tú le dices uh, bueno voy a buscar otros pues te arriesgas que caiga este comprador, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ninguna, o sea, otra vez, eh, no, según el tamaño de la compañía, si la compañía pues, tiene un comprador que es el comprador ideal, eh, pues a veces lo que hay que hacer es cuatro llamadas, pero no abrir un proceso, intentar estar seis meses buscando otro, porque igual se te cae el primero, ¿no? Que, que no quiere entrar a una subasta, no quiere perder el tiempo, si te hace una oferta ya seria, pues... Pues hay, hay, hay que, pues igual hacer un pequeño, um, eh, un pequeño check eh, si, si está en mercado, pero no siempre hay que abrir un proceso. Claro. Um, ¿Cómo se suele estructurar esto, estos deals? En el sentido de, cuando se hace procesos, suele ser siempre por pasta, suele ser por parte de dinero, parte acciones. Eh, por ejemplo, también te quiero preguntar, porque últimamente he visto muchas, muchas ventas por, de por Village y Holded, por ejemplo, con unos variables a posteriori, que cuando los hemos visto se te ponen los dientes largos, la verdad. ¿Cómo, cómo suele funcionar? Sí, yo diría que en compañías, es que, uno en, obviamente en compañías... O sea, más pequeña es la compañía eh, y más dependencia eh, tiene del, de los fundadores o, de, o del management, eh, más es probable que haya un, un porcentaje relevante que sea variable. ¿no? Sentido. Si, otra vez, si la compañía, el ejemplo que dábamos antes, una compañía de hosting, donde los clientes hay mmm, 20.000 clientes que pagan 10 euros al mes cada uno, que el management no los conoce, hay un sistema, ya está creado y tal, pues tú compras la compañía y de hecho no quieres nada más. Entonces, el variable es, es poco o nada. no eh, Si compras una agencia donde que hay 40 empleados y hay un CEO que, que, que es de las ideas, que, lleva, que ha sido el que ha traído los clientes, que, que tiene conocimiento y que todo el mundo que ha fichado viene por él y es de servicio, pues hoy lo peor que puedes hacer es que compras 100% de la compañía sin un variable y el día después de vender la compañía te dice el CEO ah, esa que te digo, ya he cobrado y, y te he dicho que me iba a quedar pero, pero no, no, entonces se va él y al cabo de rato pues se va todo el mundo y le has tirado a la basura ¿no? entonces el, el, el, según el tipo de la compañía, pues casi como un mecanismo de defensa, el que lo compra está dispuesto a pagar más al principio y menos variable o, o intentar que, que haya esté todo lo realizado posible para que haya un periodo muy amplio de transición donde se hace con el control de la compañía ¿no? entonces por eso digo, depende mucho del, del y también depende del comprador ¿no? en el sentido, si es un comprador industrial que entiende muy bien el negocio igual hay menos variable y, y quiere hacerse con el control lo quiere integrar Uh, si es si es un comprador que es que es menos industrial o entiende menos negocio pues lo que va a intentar es que, que, que se brilice todo lo posible uh, para que para asegurarse que el management y los fundadores se queden. Claro. Eh, siguiendo un poco esta línea, nos pregunta también Miguel Sanz de, del estudio Visiesto eh, sobre términos habituales de permanencia de los fundadores. Tiempo, forma de remuneración y más. que imagino que también será un depende de, de estas casuísticas, pero no sé si tienes grandes cosas que suelen pasar. No, yo diría que depende. O sea, otra vez, depende. Um, depende. Depende ¿Sentido? ¿Sentido? de qué rol tiene cada fundador. ¿Sentido? ¿Hay... Yo, yo, por ejemplo, en, en mi caso, para dar una idea, ¿sentido? Cuando, cuando vendí Anteveño, pues éramos, uh, había como tres, uh, tres accionistas o tres founders que tenían, que tenían un porcentaje, y era CEO, pues había otros dos. Um, por ejemplo, allí sí que negociamos, yo negocié uh, menos variable. Porque quería salir antes y las otras personas se quedaron pues casi un año y medio más que yo. Entonces yo me quedé un par de años y os quedaron casi tres años y medio. Um, entonces nos, nos repartimos un poco los roles. ¿no? Entonces eh, si hay más fundadores y según el rol que tienen pues igual tiene que quedarse más o menos. Eh, imagínate, una compañía se vende, pues es fundamental que se quede el CEO dos o tres años, el CTO igual menos porque se va a integrar las tecnologías. Eh. Depende, córpito, de, de lo que va a pasar después. En una agencia en concreto, o sea, si, si es muy de servicios, yo sí que creo que el, el, es muy típico que sean tres o cuatro años eh, que se queda quedar el management. Claro. Es, es un poco, casi diría, casi una, como digo en inglés? Un rule of thumb, ¿no? Un, una media, ¿no? Vale. En, entiendo que en esos casos, el, el, el, con esa permanencia, sí que negocias un, un sueldo elevado, ¿no? Es decir, hay una, hay una parte de tal o, o, o, el, o los sueldos, porque lo digo por, por si algún día nos pasa, porque es la típica cosa que te haces la paja mental. No. Pues si algún día vende, nos ponemos un sueldo de puta madre, vendemos no. tal, y luego a lo mejor no es. No, de hecho, de hecho es, es, es, es, el tema del sueldo, es una de, eh, de las mayores trampas del mundo, ¿no? En sentido. O sea, de hecho, o sea, lo, es fundamental, de hecho, hablando de cosas, de cómo preparar la compañía. Uno, que el management cobre un sueldo de mercado cuando se, cuando se vende y que dos, cuando se queden, no pidan un sueldo distinto. Y os cuento por qué. Porque esto se llaman ajustes en el, en el, en el, en el en el, en el múltiplo, de, en el EBITDA, ¿no? Entonces, tú ves una compañía y dices, Ay, no, esta compañía gana un millón, pero resulta que los, los tres managers se pagan 20.000 de sueldo. ¿Por qué? Porque están pagando dividendo. Entonces, realmente, el día, o sea, cuando el que lo compra dice, claro, tengo tres personas clave que, abran, que cobran 20.000 cada uno, pero al día que se vayan los tengo que sustituir con tres señores que cobran 100.000. Entonces, esto no gana, no gana 100.000, gana 700, ¿no? Entonces, esto es una trampa que si da, se si, o sea, que que, que, que tú crees que, que, que ganas un millón, pero realmente no ganas un millón, porque te lo estás pagando de otra manera, como dividendo, ¿no? te lo estás poniendo después. Y eso pasa también cuando cambias el. dices, no, no, es. Eh, yo ganaba 100.000, pero realmente tengo que ganar 200. Y dices, ah, bueno, si tienes que ganar 200, pues entiendo que, que oye, que una compañía como la tuya debería estar, deberíamos estar pagándole 200 si tú mañana te vas, o, o sea, que, que la compañía tiene menos EBITDA. Entonces, el, el, el, el sueldo, pues hoy tienes un sueldo de mercado, si la compañía obviamente se multiplica por 5, pues, pues una compañía más grande con más responsabilidad cobras más, pero no el día después. El día después la compañía tiene el mismo tamaño que el día antes y a priori cobras el mismo sueldo si es un sueldo de mercado. ¿no? Entonces, eh, normalmente lo, lo, lo, lo, los, los acuerdos que tienen con, con, con, con accionistas que se quedan, pues tienen que ver con un o bien que es una compra parcial, o se vende, imagínate, el 51 ahora, el 49 a un futuro con un múltiplo, y ahí es donde está el upside, o el 100% ahora, pero también con, un, con algún tipo de KPIs o múltiplos a futuro. Uh, entonces, de alguna forma estás vendiendo el 100, pero te están pagando el 50 ahora y el 50 futuro. Ese 50 futuro, si multiplicas por tres la compañía, igual es dos veces más que lo que te han pagado al principio. Pero bueno, los deals bien estructurados son los que, que, que, que el, el, la personas clave que se queden eh, pueden ganar mucho dinero en una segunda fase. Porque si, dicho así, si vendo la compañía y ya me pagan 5 millones y tengo que estar 4 años más y como mucho puedo sacar uno más, pues eh, si veo que, que no estoy muy a gusto, me planteo muy rápidamente a renunciar al millón. Claro, tiene, tiene lógica, no tiene sentido bueno, ¿eh? ahí. ¿eh? Sí. Pues yo no, nunca lo había pensado de esta manera. Eh, por un lado se me ha caído un mito, por otro lado, Corti, nos tenemos que subir el sueldo, ¿vale? Para, ¿sabes? Hay que apuntarlo bien, ¿sabes? Para tener un sueldo de mercado. Y. Qué bueno, tío. No, no sabía, o sea, nunca lo había pensado así, pero claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Si tú te estás pagando de menos, estás, o sea, es, es, y, y ahora te quieres pagar hasta aquí, el evita lo estás bajando, ¿sabes? Entonces, muy buena, ¿eh? Muy buen, no, no lo sabía. O sea, no. Hay que reajustar el plan de venta, Luis. Sí. Exacto. <risa> Hay que eh, tunearlo un poco. Eso es. Y yo también te quería preguntar por, por las cosas que tú creas que sean menos conocidas de estos procesos. O sea, cu ¿cuáles son los pues, mitos como este, ¿no? Porque como lo que te hemos preguntado, ¿no? De, lo, de los sueldos. ¿Qué otras cosas tú crees que la gente que llega a un proceso de Manem eh, muchas veces tiene desconocimiento o no entiende muy bien cómo, cómo funcionan? Yo creo lo que lo que pasa mucho es pensar que cuando tienes una carta de intenciones, has vendido la empresa, ¿no? Entonces ahí eso no sé decir qué número es, ¿no? pero cuando alguien te, te pone una letra de mente firmada y ya tiene una exclusiva y vas a entrar en due diligence, yo creo que estás al o sea, sobre 100, estás en el 40%. En el sentido, te queda todavía mucho camino. no está, está due diligence, que según como lo tengas ordenado, que no salgan cosas raras. Y luego está la negociación, el contrato. Y el contrato es se piensa que una carta de intenciones, yo he visto, bueno, las, las muy eficientes son de una página, y, y las menos eficientes son de 5 o 6. Eh, para los contratos, especialmente en una empresa de servicio, donde hay un contrato de compra-venta, igual hay, hay contratos de management, hay contratos de earn-out, hay no competencia. En sentido hay, hay, hay, hay, hay, hay muchas partes, eh, pues son centenares y centenares de páginas, ¿no? Entonces, y, y, y, y mil sitios para pelearse, ¿no? En sentido desde pues hoy la, la, lo que se llama la Reps and Guarantees todo lo que son las garantías, tú vendes una empresa y el que te la compra por mucho que haya hecho una due diligence eh, la diligence no es una garantía que han visto todo, ¿no? sentido eh, la cosa más sencilla es, yo tengo una contabilidad pero si las facturas las guardo en un cajón o cuando me llegan eh, las rompo y las tiro a la basura eh, pues no está en contabilidad Uh, y es difícil de detectar uh, o pues que hay una demanda que no está interpuesta pero sabemos que no van a poner ¿no? entonces al final el comprador lo que intenta es defenderse contra eso y te pone una serie de, de, de, de condicionantes que según el caso pues este rate te retiene parte de dinero, en lo que se llama un escrow como si fuese en una cuenta aparte en sentido hay hay, hay hay muchas cosas que negociar ¿no? uh, en, en un acuerdo hay muchos sitios donde pelearse Um, y muchos deals se caen ahí se caen todo ese proceso, que se tarda mucho que luego ya dentro de ese proceso que se tarda mucho, pues de repente no sé, pues hay un COVID hay un se cae la bolsa hay una guerra en Ucrania sentido hay, hay muchos motivos que, que dentro de un proceso que puede durar un año, pues que un deal no, no, no se termina haciendo Por lo que dices ¿un proceso de este tipo en media dura un año más o menos o cuál es el tiempo aproximado? Sí. Sí, sí, yo diría un año es, es eh, lo normal. Vale, y cuando, cuando has dicho cientos de páginas, ¿es de verdad? O sea, quiero decir, no es una exageración, son cientos de páginas. Sí, sí. Vale, vale. vale. Entre, no, nada, todo, nada. Entre, entre todos los contratos, sí, porque no hay contrato, ¿eh? es un contrato. No, no, claro, sea, claro. Y sea, sea típico sentido. Repito, otra vez, si la compañía... El ejemplo que hemos dado Radical, ¿no? oye, compras un hosting, Mm, a las dos semanas se, o al mes y medio se va el manager se dio y tal. no hay earn out no hay una compra parcial, es 100% eso es muy sencillo, y probablemente es más corto ¿no? para el momento sí, que pero... una compañía o una vuestra, no, es que el manager tiene que darse cuatro años, y hemos comprado el 51, vamos a comprar el 49 entonces dice, no, yo estoy en minoría, y encima me vas a pagar múltiple vida futuro, entonces lo que tenemos que hacer es un, vamos a hacer un pacto de socios eh, donde, pues nosotros, aunque sigamos de inmunitario, pues hay cosas que tú no puedes hacer como comprador. No me puedes cobrar gastos corporativos. Luego, ya es tú como manager, pues en, ca en qué caso te pueden echar. Eh, porque, claro, si te echan, no puedes ejecutar tu business plan. Pero ellos también, si yo qué sé, si, si estás incumpliendo el plan o no vienes a trabajar, te quieren poder echar. Entonces, negocios todo eso. Y eso también se transforma en un contrato. Y, y, y, yo, yo, yo siempre claro, cuento sí. la historia que, este, que en Estados Unidos, por ejemplo, que, que, que los contratos son muy largos porque hay menos legislación um, a través, o sea, no, la legislación es, está muy abierta ¿no? entonces eh, en una sociedad eh, tienes que pactarlo todo eh, en los contratos de eh, los managers de una compañía que compramos ahí tuvimos que pactar porque no, no existe el despido procedente como aquí no hay una legislación laboral entonces había que pactar en qué casos le podía despedir y entonces una cosa que nosotros pusimos en la mesa que nos parecía lógica es oye si, si, si, si venían al trabajo drogados eh, o borrachos ¿no? parecía me parecía lógico no y, y claro, Carlos de drogados no fue muy difícil pactarlo eso y drogado y, y lo podíamos probar pues te podíamos despedir pero borracho claro es, ¿qué, qué es estar borracho decía oye si voy con un cliente y me tomo unas copas porque tal estoy borracho ¿Y me puedes despedir? Pues no, no sería justo, ¿no? Entonces, o sea, el, el, el, el definir en qué caso está emborracho cuántas veces o tal, el proceso para tomar esa decisión, pues acabó siendo dos o tres páginas de contrato. <risa> ¡Qué bueno! Es muy grande. Eh, yo es que, que, que otras situaciones así peculiares o divertidas o incluso estrambóticas te has encontrado. Pues yo creo que ejemplifica muy bien lo complejo, ¿no? De que, que son todas estas cosas. Oh, no bueno, Es, es, es, es, es un, un ejemplo claro, ¿no? Sentido, eso de. O sea, al final en eh, los contratos pasan muchas cosas, ¿no? Y, y, y, y depende del el de, de la necesidad de cada uno, del miedo de cada uno, ¿no? En sentido, entonces, con, con, tengo un, un, un amigo que, que, que, que, que, bueno, que no negoció el contrato, que me contó, que vendió su compañía por, por mucho dinero, y me contó que dentro del contrato había conseguido eh, que eh, a futuro, mientras él se quedara en la nueva oficina, no, no fuese más de X metros de su casa, ¿no? Y, y para él era fundamental, ¿no? Y, y consiguió ponerlo. Entonces, yo le, yo cuando me lo contó, yo sonreí y le dije, eso te ha costado dos o tres millones. <risa> sentido? <risa> y, y claro, y, claro y se reía porque sabía que era verdad. Porque al final, sentido, tú cuando negocias, eh, pues todo lo que... O sea, la negociación, siempre das algo y recibes algo, ¿no? Entonces, si, si, si estás diciendo, me es súper importante, estás ahí, oye, que tiene que ser así y tal, pues sí. Pues, pues, Probablemente estás cediendo en otra cosa, ¿no? Entonces... Eh, el, el, el, y, y bueno, y que igual valía la pena, ¿no? El sentido, o sea, el, eh, claro. Pero bueno, el, el, el, el, es, es, es muy típico que, que, que haya necesidades de cada uno, hay miedos de cada uno, hay situaciones. Eh, entonces, cada, cada, cada contrato y cada negociación es un mundo. Claro. Um... Y, y hablando de esto, hemos hablado mucho de, de venta, de adquisición, eh, pero cu cuando trabajáis una fusión de empresas, ¿hay cosas particulares de los procesos de fusión que haya que tener en cuenta? Bueno, el proceso de fusión, fusión, eh, eh, es mucho más... O sea, es, es, hay una complejidad, o sea, hay dos complejidades, obviamente. Es eh, uno, quién está al mando, eh, que bueno, que esto hay que decirlo muy pronto, ¿no? Uh, entonces, cómo se organiza la compañía, claro, dice la fusión de iguales. O sea, oye, la fusión de una compañía que es tres veces el tamaño de otra y va a ser un intercambio de acciones es más sencillo, que es probable que esté muy claro quién va a dirigirla, ¿no? Pero en fusión de iguales es, es más complicado, ¿no? de, de quién qué va a estar al mando y o, o, o cómo se divide las responsabilidades. Y luego está, obviamente, la complejidad de valorar. ¿no? Entonces. Um, en general, las compañías nunca son iguales, entonces, o sea, obviamente, la cosa es sencilla. No, esto lo hacemos por, por, por EBITDA, entonces, si tú ganas 200.000 y gano 500, pues esa es la regla. dice no, pero yo soy tres veces, o sea, no sé, no soy muy rentable, pero soy 50% más grande en venta y tengo mucho más clientes, o tú estás concentrado en clientes, tienes un cliente que es el 40% de de las ventas y tiene más riesgo, ¿no? Entonces, toda esa discusión de lo que valen las dos compañías y, y cuál es el canje, eh, pues es complejo, ¿no? Entonces, eso, eh, el momento que es algo que una no hay que valorarla, solo hay que valorarla, ¿sabes? Hay una que compra y no hay un canje de acciones, eh, simplifica mucho las operaciones. No, reduces casi, casi el proceso a la mitad, ¿no? Por, por, por decirlo así. Sí, porque, bueno, ya está decidido quién manda y, no. y solo hay que valorar una y no los dos, ¿no? Entonces hay, hay, hay menos discusión. Um, pero, pero bueno, sentido. O sea, yo creo que fusiones, de hecho, hay muy pocas. Hay menos de las que debería haber. O sea, España, país de pymes, um, es, es un país donde. poco lo que decíamos, ¿no? sentido Si no tienes, si no estás en un sector que se está consolidando, que no está, que está algo sexy, pues es difícil que una compañía que no tenga tamaño, pues. Se pueda, pueda tener el tamaño suficiente para ser comprada. ¿no? Entonces, probablemente eh, lo que tendría mucha lógica es que, que compañías se juntaran, ¿no? eh, se juntaran y buscaran sinergias y tuvieran más tamaño. Y entonces, eso sí le haría más competitiva o, o, o, o más atractiva para una compra. ¿no? Y eso eh, se hace poco. Pero, y se hace poco también porque es complejo, ¿no? porque, porque hay, que, hay que ponerse de acuerdo. Eh, de una manera donde no hay el el el el, el, el que manda y el que y eso el que es comprado. todos queremos todos queremos mandar me da la sensación <risas> sí sí Sí, es, es, es una pena o sea, yo, yo viví una, una situación, yo me a empresa en, en BrainSense, estuvimos en un momento determinado del tiempo hablando con, con la competencia, con, con Blue Note, Que no, no sé si los conoces eh, Yo son a, pero bueno, ellos hacían lo mismo que nuestras recomendaciones de producto y demás, y era curioso porque era un momento donde donde había éramos tre, tres players en España haciendo recomendaciones de productos, Trans, que era bastante más grande, Blue Note y nosotros pero claro, salieron competidores en Finlandia, la gente de, de Nosto, competidores en varios países, ¿Qué es lo que pasa? Que pues competidores como Nosto como, o como en Rusia salieron otros, eran líderes de su país y competían en toda Europa con mucho dinero y en España al final teníamos un poco las fuerzas divididas. Y cuando empezamos el proceso nos pasó justo lo que has dicho tú, Joshua, que solo la discusión de en el fondo quién la tiene más grande, porque al final es un, un eso, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién dirige la compañía? ¿Quién es más grande? Porque puedes ver por este criterio y tal, te separa tanto que hace muy complicado el, el poder avanzar. Sí, pero bueno, yo también entiendo que no es fácil, ¿eh? El sentido, al final, eso, oye, eh, una cosa es que vendes tu compañía y dices, bueno, oye, que el comprador es tal, pero me está dando un cheque, ¿no? Y, y sé, y luego es un cheque a futuro y a ah, tres, tres años estoy fuera, ah, me voy a, a casar con otra empresa que a ver quién manda, mmm, no está vendida la compañía, tengo un nuevo compañero de viaje y igual no me gusta, sentido, así que es. Claro. es, es, es, es, es, es es difícil. Sí, es, es difícil. complicado. Yo creo que a veces sí que es a lo mejor lo que podría venir bien para poder competir en mercado internacional, ¿no? Que, que a veces te quedas compitiendo en mercado local eh, porque no tienes tamaño suficiente. Entonces tienes o consigues los recursos para crecer o eres capaz de juntarte con, con, con otros players locales para conseguir ser un, un grande en Europa o a nivel mundial. Sí. Pero yo creo que lo que es clave aquí también otra vez es, es tener a alguien que lidera, ¿no? Sentido. Eh, lidera aunque no tenga dinero, en ¿no? el sentido que igual hay, hay una compañía donde hay un, donde hay un, un CEO eh, que tiene muy claro cómo hacer estas operaciones, que, tiene, que, tiene, que igual no, no es el mejor, no, igual no es el gran gestor, ¿no? pero es alguien que tiene muy claro cómo se juntan compañías, cómo se organizan y, y, y que sea él que de alguna forma lidere eso. ¿no? Entonces, si, si encuentras el líder, luego es mucho más sencillo juntar dos o tres compañías. Eso pasó con Making Science, por ejemplo. Al ¿no? final... Que, que, que, que, que, que, que bueno, que fue, se juntaron dos o tres compañías y luego ya salió una bolsa, ¿no? Pero fue punto de partida, pues que, que, que, que había una persona que tenía, tenía claro el, el, el proyecto y, y, y, y pudo, en una primera fase sin dinero, juntar dos o tres compañías. Claro. Para, para ir encarando ya la parte final de, de la entrevista, yo o sea, quería preguntarte: ¿en, ¿en qué momento una compañía. Eh, Está en el momento adecuado para acudir a vosotros, a Bondo, para que la ayudéis, tanto para comprar como, como para vender. ¿Qué, ¿Con qué con tipo de compañías os gusta tra trabajar? Bueno, a nivel compra, eh, lo tengo bastante claro. O sea, nosotros no nos gusta trabajar en compras puntuales. O sea, nos gusta tener eh, clientes donde nos transformamos un poco en su, eh, en su departamento de MNI con la visión a largo. ¿no? Entonces estamos trabajando con compañías que tienen un, que tienen un plan. De adquisiciones y donde nosotros podemos ser su partner dos o tres años o cuatro ¿no? que, que luego ya eh, lo la cosa pueden cambiar no para que eso sea el proyecto ¿no? um, en la en la parte de venta un eh, poco decía sentido vale yo diría como, como regla general eh, nosotros eh, trabajamos con compañías donde Creemos que haya un, un, un, un posible enterprise value, una posibilidad de venderlo por, por encima de 10 millones. ¿no? Sentido, es un poco nuestra, nuestra, nuestra regla, ¿no? Sentido de 10, supongo lo que es nuestro, en inglés, nuestro sweet spot, nuestro... Eh, donde nos sentimos cómodos vender compañías de, de 10 a 50, bueno, y hasta 100, ¿no? Um, ¿Eso qué quiere decir? Pues, oye, eh, eh, al final es un poco una reflexión que tiene que hacer el que, que acude, ¿no? Sentido, ¿no? oye, mi empresa puede valer 10 millones. Um, otra vez, eh, eh, está claro que si la empresa tiene lo que es sencillo, si tiene un millón y medio de vida o un millón de EBITDA, es probable que lo valga, eh, porque por múltiplo de EBITDA, pues, pues, seis, siete veces EBITDA, o compañía, eh, no quiero decir caja. todas, ¿no? pero, pero puede, puede... ahora, si, si es una compañía que, que no gana dinero, no tiene vida y pierde y tal, tampoco quiere decir que no se pueda vender por ese precio, claro, eh, probablemente, eh, pues tiene, tiene algo diferencial, ¿no? sentido, pues oye, es un... Eh, tienen un software con unos clientes muy especiales que tienen un, una posición en el mercado que hacen... Es un SaaS que hacen, traigo 4 millones y, y aunque no gane dinero, ¿no? Pues están en un, en un crecimiento, están en un, en un segmento muy concreto eh, donde está habiendo muchas compras, ¿no? sentido que puede haber... O sea, no todas las compañías eh, que hemos vendido pues son compañías rentables y, y hay compañías que se venden... Y bueno, y eso, en de los últimos años, han vendido muchísimas compañías que han perdido mucho dinero eh, por muchísimos millones. ¿no? Entonces. Claro. Eh, y, ¿Y vosotros cobráis al comprador, al vendedor, a ambos o dependiendo de quién acuda a vosotros? ¿Y, ¿Y cómo es el modelo? Para, para pues, si alguien acuda a vosotros, ent entender cómo se, cómo se paga esto. Bueno, en primer lugar, obviamente, solo se cobra una parte. Eh, aunque no gustaría cobrarle a, a los dos, ya sería, ya sería, la, ya sería maravilloso. Eh, no, pero eso se cobra una parte, por puro conflicto de interés, en ¿no? sentido obviamente tú tienes un cliente o estás en la parte compradora, entonces tú en la parte compradora, nuestro rol es comprar la compañía adecuada en las mejores condiciones posibles, ¿no? eh, y, y si estamos en la parte vendedora es lo mismo, entonces, oye, obviamente no puedes estar en los dos lados y solo tienes un cliente y solo le cobras a uno. Uh, el modelo es uh, fundamentalmente variable. sentido, ¿no? nosotros uh, más del 90% de nuestros, uh, de, de nuestros ingresos como bondo son variables. Um, y hay una parte que es fija, yo siempre cuento, o sea, nosotros, bueno, depende. Si estamos en, en mandato de compra, donde hacemos un trabajo todos los meses de buscar nuevos targets, hay una parte muy de prospecting, el fee es un poquito más, más amplio, pero en mandatos de venta... Los fees que cobramos son, son, son pequeñísimos. O sea, son pequeñísimos en el sentido que no son comparados con lo que puede ser la parte variable. ¿no? Eh, y, y, por eh, qué, porque, porque son bueno, uno, porque son pequeños y dos, porque los cobramos, ¿no? eh, Son pequeños porque el fondo eh, realmente lo que nos importa es el variable. Entonces, oye, si, si, si como todo lo que hablamos, si no una cosa, vas a otra. Entonces, oye, es mucho más fácil. Eh, negociar un buen un buen deal eh, si estás luchando por el variable mientras estás luchando por el fijo pues te bajarán el variable ¿no? entonces lo que intentamos es maximizar la parte variable ¿no? eh, porque al final eh, esto es un negocio donde pues si, si, si lo haces bien no estás mirando las horas que le, o sea, no es un negocio donde estás cobrando horas estás cobrando sobre el resultado entonces si tú consigues tu resultado y has vendido una empresa y te llevas un porcentaje, que al final si lo miras pues es, es, es, es uh, puede ser un dinero relevante, pues el, el, comprador, o sea, el vendedor también está encantado. ¿no? Um, entonces, como decía, nosotros el, el, el, el foco es variable, pero siempre ponemos un fijo y el fijo está uh, es una barrera. O sea, es una uh -huh. barrera uh, para que, para que el, el, el que firma el contrato se la haya pensado. no sentido, si es 100% variable, dice, bueno, sí, tú ponte a venderlo. Entonces, yeah. y, y sin habérselo pensado ¿no? entonces luego vienes con un, compra, con un, con un comprado y dices bueno la verdad es que no quería venderlo pues, tampoco lo tenía claro y dice, bueno, llevo si, yeah. seis meses trabajando <risa> entonces oye, si pones una barrera suficiente, pues que le duela un poco yeah. eh, pues lo más normal es que, que por lo menos haya reflexionado que realmente pues, quiere vender la compañía pero ¿no? yeah. nosotros tenemos un negocio que es, que es un porcentaje y el porcentaje obviamente cambia en función del, del tamaño del deal, ¿no? Sentido, eh, más pequeño es más porcentaje estamos cobrando, más, más grande es el deal, menos porcentaje. ¿Ent ¿Entre qué y qué rangos se puede mover? Yo diría: eh, entre un 6% y un 3%. Vale, perfecto. Ya sabéis, cuanto más grande pues menos hay que hacer crecer la compañía para pa luego optimizar estas cosas también. Sí, bueno, o sea, el, el fondo uh, o sea, el, el, el fondo, o sea, y no quiero decir que no es importante lo que le pagáis al asesor, lo importante es, pues, es vender bien la compañía en todos los sentidos, ¿eh? en el sentido porque hay, hay, hay una parte variable, hay una parte de garantías, hay qué parte cobras el contado, en el sentido hay, hay, hay tantas cosas en medio, en una operación eh, y no quiero decir que no sea importante el porcentaje pero bueno, sentido pero no, es relevante. No, es, no, no es relevante oye, si, si tienes dos ofertas sobre la mesa alguien que te está cobrando el, el 3,5 y otro el 2,5 eh, no es tanto pues ese punto de diferencia eh, donde tomas la decisión de a quién dar el mandato para ayudarte a venderlo, sino en, en quién es el adecuado claro. Sí, al final lo que luego puede valer hacer que valga la compañía mucho más porque tienes ese conocimiento. Yo soy Apa. Para acabar siempre hacemos las la mismas dos preguntas. Primera es, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para, para ir estando pues, pues a la altura de circunstancias en, en los distintos momentos de tus empresas? ¿no? Al final la, la emprender es complicado, te, te supone un, un reto. Eh, ¿Cómo has tenido que ir a, eh, creciendo y cambiando tú? ¿En qué has tenido que cambiar para...? para adaptarte a ese crecimiento. Sí, sí, yo creo que la primera fase fue creciendo, como digo, al final la compañía sí que fue creciendo poco a poco, uh, entonces realmente no fue un, crecim fue un crecimiento uh, como, como la madurez misma ¿no? de, de, de, la, de las personas. ¿no? Uh, y yo creo que el, el gran cambio para mí, como te comenté, fue el, el, el pasar de querer gestionarlo todo a, a delegar. Y eso sí fue para mí el, el, el, el mayor reto, no eh, que ese reto de después de muchos años llevando las riendas, eh, soltar. ¿no? Eh, y luego en esta nueva fase, por ejemplo, claro, yo he estado 18 años en la misma compañía, pues aunque, aunque estoy trabajando en algo que conozco, eh, realmente es un negocio completamente nuevo. no sentido, porque de hecho es muy distinto hacer el, el M&A para, para tu empresa, que estar asesorando, ¿no? Sentido yo no tomo decisiones, yo estoy en medio, el que el, el que yo tengo un cliente que es el que, que decide, ¿no? Y tengo que gestionar el comprador y tengo que también tratar con mi cliente, ¿no? Entonces eso ha sido un reto nuevo y es eso de bueno de, de, de, de, de tener ganas de aprender y no tener miedo en, en, en no saber cosas y en, en, en mirarlas en internet <risa> o preguntar a alguien. Claro, sí, porque además entiendo que, que, que claro, que, que en esto no has podido, por mucha experiencia que tengas, no has podido vivir todas las situaciones, porque lo que has dicho tú, cada deal seguramente tengo unas peculiaridades, y o has hecho 100 deals, sí. o, o te vas a ir encontrando una cosita nueva cada sí. vez. Sí, no, eso, bueno, también hemos incorporado gente en la compañía que tenía otras experiencias, ya lo hemos hecho desde el principio, eh, en nuestro cabo por los nos hemos ahora asociado a una, una red de, de, de, de otros eh, Advisors de MA que están en 45 países distintos. Entonces, pues tenemos gente a quien llamar. Yo, en una operación hace poco, había unas cosas que, que, que, que no tenía muy claro cómo hacerlas. Y, y tengo, pues con algunos de los de las boutiques en otro país, yo tengo muy buen rollo. Había gente que lleva 20 años en esto. Pues le llamé por teléfono. Oye, esto, ¿cómo lo harías tú? Um, pero bueno, esa. Claro, tampoco se lo he contado a mi cliente. De hecho, eso no. <risa> Bueno, pero eso, eso hay que hacerlo. ¿eh? Yo creo que siempre, siempre hay que tener eh, la valentía de preguntar. Eso eh, es. Joshua, ya para, para acabar, ¿qué, ¿qué hábitos tienes en tu día a día que te, que te ayuden un poco al, al día a día? Bueno, sí, yo uno tengo un, un hábito, uh, por lo menos de, de horario, muy, uh, muy, o sea, uh, muy estable. Sentido, en una hora que me despierto, sentido un poco mi... mi, mi mi, mi vida eh, entre semana y fin de semana pues es bastante estructurada, que para mí eso es importante. Um, y luego, pues, tengo, tengo ahora sí que, yo diría que, que sí, tengo hábitos muy ordenados en, en cómo gestiono mi agenda, mi día, um, dividiéndola en, en, en partes. ¿no? sentido esto por la mañana, voy a hacer esto. Um, Esos son, son, son hábitos. Luego, obviamente, hábito también. Eh, saludable a nivel eh, de alimentación ¿no? entonces, eh, de, de un poquito de ejercicio aunque yo he tenido un problema de espalda o sea que no, no hay mucho deporte, es más ejercicio entonces bueno, es, es el, lo, lo que lo que se habla siempre de eh, que hay que cuidar el cuerpo eh, hay que cuidar pues eh, hábitos de, de sueño y, y luego pues un, un poco de orden eh, en, en cómo gestionas tu tiempo ¿no? que, que, es, que, es, que es muy limitado Buenos, buenos hábitos y buenos consejos. Y si alguien que nos está escuchando quiere hablar contigo, quiere vender su empresa o ponerse a comprar empresas, ¿cómo se puede contactar contigo? Bueno, uno en LinkedIn, obviamente me encuentran y ahí sí es, es sencillo. Uh, también uh, mi email, uh, Joshua, que es, cómo escribirlo, es j o s h u arroba bondo, bondo con, con B, de Barcelona que siempre se me cuesta decir eso no porque en, en todos los idiomas la B y la V son suenan distintos entonces siempre bondo no es con yeah. V es con B punto S Perfecto, pues Joshua, muchísimas gracias por, por este ratito, por tanto conocimiento y bueno, y por haber sembrado también un poco pues eh, parte de la historia de la Internet hispana, que también eso inspira. O sea, nosotros a, saber que gente con tu experiencia que ha vendido y ha vendido muy bien su compañía eh, y que nos puede ayudar a vender la nuestra nos motiva mucho. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros. Luis, vete preparando, ajustando el plan de venta, que ya con lo que ha dicho Joshua, que hay que cambiar. Ahora hablo con Joshua, ahora hablo con, Dios, ahora hablo con Dios, a ver cómo lo organizamos. Muy bien. Pues Luis, muchas muchas gracias. gracias. A ti también y a los que okay. nos estáis escuchando. Gracias a vosotros. Y a los que nos estéis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.